Estoy con mi invitado, con Juan Ignacio Bacha. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Dani, por la invitación. No, por favor. Vamos, vamos a tocar un tema y escuchen, ¿no? El tema que vamos a tocar porque me parece sumamente importante abordar el tema de la depresión es una enfermedad tan silenciosa, siempre decimos lo mismo, por ahí las personas que padecen la enfermedad lo sufren, al igual que el entorno de los familiares o las personas que la, la rodean, esas personas se terminan aislando y me parece que necesitan mucha contención y como medio de comunicación me parece que, que tenemos que abordar el, el tema. Sí, es, y es muy importante porque es una enfermedad que va en aumento, sí. que con digamos, el estrés crónico, sobre todo después con digamos, la, la pandemia y todo lo que nos ha tocado vivir con el encierro, el aislamiento social. Uh -huh. y, y siempre es importante, bueno, eh, saber de qué estamos hablando. Exactamente. En el caso de, de la depresión, uh -huh. eh, la depresión, digamos, es un, como la, para, la palabra dice, es una abombamiento, un abombamiento, un, digamos, una depresión de la vitalidad de, de la persona, que, uh -huh. que lo podemos ver más que todo. En grandes aspectos, en el humor depresivo, ánimo depresivo, uh -huh. que no necesariamente tiene que ver con estar llorando o triste. Mucha gente dice, vos no estás deprimido, pues no estás llorando, no estás eh, triste. Sí. Y muchas veces el paciente en realidad tiene la incapacidad de sentir los sentimientos, uh -huh. sino que está más bien an anedónico, o sea, no puede sentir el placer, está apático, que le da lo mismo, una cosa que otra y no tiene pasión por las cosas, uh -huh. no está motivado, no está motivado uh -huh. entonces muchas veces el paciente en realidad está más bien eh, aplanado, después lo vemos mucho también en lo que es la energía, uh -huh. digamos, y lo que implica la vitalidad, digamos, la, eh, y pensar digamos que la depresión no solamente es una enfermedad de, de la mente y del cerebro, sino que afecta también al cuerpo, entonces uh -huh. los pacientes les cuesta levantarse de la cama, les cuesta... Eh, eh, tener hábitos de, de higiene personal. Uh -huh. eh, tan desmotivados, ¿no es cierto? Tan desmotivados, sí. de, desvitalizados, o sea, uh -huh. sí, sin voluntad, uh -huh. que otras cosas... Eh. Eh, el, ¿El entorno familiar cómo puede actuar? cuando tenemos a alguien en, en casa que, que está con depresión, porque como decía al principio, uno por ahí se termina aislando, porque cuesta ¿no? por ahí al, al familiar entender que a esa persona le pasa algo, uno piensa que uno ¿no? elige estar así y la depresión es una enfermedad como cualquier otra. ¿Cómo podemos actuar los familiares o alguna persona que, que, que esté en contacto ¿no? con alguien con depresión? Me parece que lo último que tenemos que hacer con una persona cuando está depresiva es decirle, Vos podés ponerle fuerza, sí. tenés todo, tenés hijos sanos, tenés trabajo, tenés salud. Es lo peor que podemos hacer y pensamos que estamos ayudando un montón. Sí, así es. El paciente, como vos bien dijiste, el paciente depresivo eh, tiene una percepción de la realidad eh, distorsionada. Entonces el paciente está más sensible. Uh -huh. Entonces cuando alguien le dice, poné voluntad, eh, eh, vos podés, tenés todas las cosas, porque estás deprimido y el paciente eso lo vive como, como algo hiriente uh -huh. y es algo que, que lo vive como una crítica y es contraproducente. ¿Y, que, y, y cómo podemos ayudarlo a esa, a esa persona? Hay que acompañarla, uh -huh. hablar de cosas triviales, tratar de, de hacerla salir, compartir, compartir eh, un café, compartir, eh, digamos, momentos, pero uh -huh. que el paciente... Cuando esté con uno, sea un placer estar claro. con uno, no que el paciente empiece a huir. Claro, no estar preguntándole todo el tiempo, ¿estás bien? ¿Estás uh -huh. mejor? ¿Te gusta lo que estamos haciendo? Sino como dejar por ahí un poco el tema y, y hacer estas cosas que decís vos que por ahí a esa persona le hace bien. Y también Ignacio, ahora los cambios de estación, ¿no es cierto? Ahora pasar del verano, ahora entramos en otoño, por ahí que el día sea más corto, eh, ¿ayuda a las personas con depresión a que aumente? Esta... Sí, sí, digamos, la, la disminución de la luz solar sí. eh, disminuye también la, la producción de, de serotonina, que es uno de los principales neurotransmisores relacionados con el, con el ánimo depresivo uh -huh. y también, digamos, la disminución de, digamos, de la temperatura, también enlentece el metabolismo del cuerpo y eso hace que, digamos, eh, el, el cuerpo, digamos, por ahí también necesite más... Eh, eh, eh, alimentos con más energía, más uh -huh. carbohidratos, y eh, eso hace que sea más difícil levantarse, que el paciente tienda a estar más en la cama y eso lo deprime más. Claro. Y también y, la parte económica, ¿no? Y por supuesto. Eso realmente. es eh, ahora en invierno, Invia. siempre, ¿no? Pero viste que... Claro, eh, digamos, sí, la parte económica es eh, un factor estresante uh -huh. que predispone a que... Que a los que las pacientes se, se depriman más. Son muchos, que voy, voy pensando, ¿no? La, las posibilidades, lamentablemente, que tiene una persona que ya por sí mm. tiene depresión a poder caer, pero bueno, este marcar, ¿no? Que en los cambios de estación, mm. por ahí es como más factible aumentar un poco. Y, y qué importante no es la contención y, y las personas que, que estén al lado acompañándolos Porque como dije al recién, como dije recién eh, uno por ahí sufre un montón Al ver que alguna persona que quiere está triste, está tirada en una cama, está desmotivada Cuando esa persona por ahí tuvo todas las pilas de salir adelante y la verdad que, que es re feo Entonces es re importante estar preparados para, para contenerlos Y también preguntarte si la depresión es hereditaria Si alguien en casa tiene depresión, nosotros somos propensos también en algún momento a caer Ah, no es lineal, pero uno sí tiene una, una predisposición. Eh, tiene, digamos, en la, los casos, digamos, hay muchos tipos de depresión en realidad. Sí. Entonces, los casos por ahí de depresión severa o más endógena, o sea, más con una carga genética, eh, sí hay posibilidades de, de heredarla, uh -huh. pero hoy por hoy se habla mucho de la interacción entre el ambiente y los genes. Entonces, ah, ¿Cómo es eso? y muchas veces tenemos una predisposición genética uh -huh. para desarrollar ciertas enfermedades, pero si nosotros, eh, digamos, eh, mantenemos una vida dentro de todo sana, con deporte, o sea, esos genes no se expresan uh -huh. y no se desarrolla la enfermedad. Bien. Entonces, por ejemplo, eh, el consumo de alcohol a temprana edad, uh -huh. eh, el, Uy, eso es. el consumo de uh -huh. marihuana también a temprana edad, ni hablar del consumo... De cocaína, muchas veces eso hace que se dispare o se profundice depresiones que bueno, había una predisposición, pero bueno. Eh, como que lo aumenta lo, lo, como, como que sea un poco más rápido, ¿no? Claro, lo dispara, digamos, uh -huh. o, o despierta la enfermedad, por así decirlo. Bueno, esto es un consultorio online, ustedes desde ya nos pueden mandar sus mensajes al número que está acá en pantalla, dejarnos dudas de, de, de, lo que, de lo que sea, si vos estás sufriendo depresión lamentablemente o algún familiar también sí. lo está sufriendo y no sabes cómo reaccionar, mandanos tu mensaje. Acá a mí me llegó un mensaje preguntando, preguntando, Ignacio, que si ahora no se recetan más antidepresivos sino estabilizadores del, del ánimo, no. ¿es así? ¿Qué diferencia hay? El estabilizador del ánimo es más para eh, los pacientes con trastorno bipolar o uh -huh. ciclación digamos, o sea, de que tiene ciclado durante el año. Eh, eh, puede ser una depresión monopolar en el sentido que el ánimo no es permanente, sin, digamos, eh, estático, sino que hay variaciones. Uh -huh. Pero en términos generales, cuando se utilizan estabilizadores del ánimo es porque hay alguna característica eh, relacionada al trastorno bipolar. Bien. En la depresión, digamos, unipolar, digamos, en la que... Uh -huh. Solamente hay episodios depresivos, alternados con episodios subdepresivos o episodios de, de normalidad, eh, tendemos a utilizar más bien medicación eh, antidepresiva. ¿Sí y o sí a una persona con depresión hay que medicarla? Depende del grado de depresión. Uh -huh. Si una persona tiene una depresión eh, leve, digamos, por ahí reactiva al, al, al medio ambiente... Eh, a un duelo de algún ser querido, uh -huh. eh, no necesariamente hay, hay que medicarla. Si sí, el paciente puede establecer rutinas, en el sentido que se pueda levantar temprano, digamos que tenga un horario establecido, uh -huh. en eso es muy importante. ¿Es importante import la rutina? Es muy importante uh -huh. la rutina porque eh, en el paciente con depresión tiende a estar más tiempo en la cama, digamos uh -huh. porque le cuesta levantarse, la cama, por ahí decimos, la cama lo chupa. Claro. Entonces muchas veces hay que tener cuidado eh, en, con respecto a las licencias, porque un, uno tenemos un paciente depresivo y si le damos una licencia, eh, lo que logramos es que el paciente se deprima más. Claro. Y que cueste más sacarlo adelante. Claro. Eh, hay un autor eh, español muy conocido que decía, hay pacientes que uno le da licencia y no vuelven más de la licencia. Claro. Porque se deprimen y lamentablemente puede tener un, un final, digamos, más. Sí digamos más severo. Sí, sí, sí. Y una persona, por ejemplo, que es totalmente activa, que uh -huh. tiene su rutina, sale uh -huh. con sus amigos, con su familia, de repente, así uh -huh. de la nada, ¿le puede agarrar la depresión? Y capaz que en su familia nadie fue depresivo, ¿te puede agarrar así como sí, de repente? Sí, sí, sí. Si agarra, si es muy abrupto, tenemos que descartar eh, causas clínicas, uh -huh. digamos, tenemos que descartar... Eh, que no tenga hipotiroidismo principalmente acá en Mendoza. Qué importantes son los estudios clínicos en todo sentido, pero cuando hablamos de la depresión también. Eh, casos de anemia, por uh -huh. ejemplo. Nosotros tenemos una, digamos, mucha población descendiente de, de italianos, entonces uh -huh. eh, hay lo que se llama la anemia del Mediterráneo, que no se permite una buena oxigenación uh -huh. y eso puede traer muchos síntomas relacionados a la fatiga. Uh -huh. Hay que descartar a veces eh, eh, cáncer, eh, digamos. Ah, eh, porque cuando es algo un cambio muy abrupto, claro. digamos, eh, en cambio si es un cambio más solapado, sí. eh, digamos, uno puede pensar que digamos algo propio del metabolismo neuronal, claro, no con el estado de ánimo, digamos, claro, entonces eh, siempre en, en general en psiquiatría y en la, en la medicina en general uh -huh. cuando hay algo abrupto, uh -huh. un cambio abrupto, eh, sea de digamos del ánimo, sea en las demencias, por ejemplo paciente estable y de repente empieza con trastornos de psicóticos uh -huh. o alucinaciones ahí hay que descartar algo clínico que muchas Bien. veces en, las demencias son infecciones Bien. urinarias eh, deshidratación, bueno, en depresión pasa lo mismo. Mira, yo justo ahí estaba con el teléfono porque estaba chequeando los mensajes que van llegando a nuestra cuenta de WhatsApp uh -huh. y acá nos dicen qué interesante tema han tratado uh -huh. en el consultorio, mucha gente sufre depresión uh -huh. y ni está enterada no sabemos cómo uh -huh. ayudarlos, hay forma de salir de la depresión sin pastilla. bueno justamente uh -huh. lo que te preguntaba recién que ya lo, lo contestaste, que sí, que depende la, el, el tipo uh -huh. de depresión que uno tenga pero uh -huh. se puede. Sí, el ejercicio es eh, el mejor de los antidepresivos que uh -huh. hay entonces, digamos, si uno realmente puede, el tema es justamente el grado de depresión. Si uno tiene una depresión en que está afectado la voluntad y va a estar con mayor dificultad eh, para salir claro. de, de la depresión eh, sin medicación. Uh -huh. Ayuda así mucho la psicoterapia pero depende mucho también el origen de la depresión, si ¿sí? claro. la depresión como... Por, eh, eh, bueno, en la pandemia me imagino que se desarrollaron muchísimos cuadros depresivos, la pérdida de algún familiar, pero sí, obviamente, bueno, son muchísimos los mensajes que nos empiezan a llegar ahora eh, sobre este consultorio, la verdad, un tema tan importante que juro que lo vamos a seguir tratando, esto es solamente la intro y mira acá me dice, yo sufro depresión mayor y me cuestan los tratamientos porque me mal los medicamentos. De... No me caen mal los medicamentos, uh -huh. nos ponen. Ahí será algo que su cuerpo no estaría aceptando, digamos, hay, la medicación. hay que ver, digamos, uh -huh. los medicamentos tienen efectos adversos. Eh, no todos, digamos, o sea, todos, digamos, tienen algún efecto adverso. Siempre hay que buscar, digamos, el, eh, el que, digamos, el, en donde haya más beneficios uh -huh. que efectos adversos. O sea, uh -huh. digamos, no, no toda sustancia es totalmente inocua. Claro. Entonces... Eh, es muy importante que, sí que el, el tratamiento esté Guiado por una especie... Totalmente. Por una... Uno no, no automedicarse con la, con la depresión, ni con, con, con, con cualquier enfermedad, pero bueno, ya con la depresión puntualmente. Bueno, Juan Ignacio, es un tema que la verdad vamos a seguir abordando, es muy importante y como lo dijimos al principio, lamentablemente con los cambios de estación, la depresión aumenta un poquito más y desde acá lo vamos a ayudar. Es una enfermedad silenciosa que nos termina, a las personas que lo padecen, los termina aislando del resto de las personas por culpa, muchos sentimientos salen. Así que si tenés en casa algún familiar que sufre de depresión, no lo dejes solo, ayúdalo, acompañalo, que es el mejor medicamento que le podemos dar, le, le podemos dar, así que bueno, a, agradecerte que estés acá y vamos a seguir tocando el tema. Hemos leído todos los mensajes, se los vamos a mandar a Juan Ignacio para que lo siga contestando y agradecerles por sumarse a este consultorio online. Vamos un corte, no se va.